Hola, hola, buenas a todos. Aquí Samuel comentando Un día sobre la taberna. Y hoy volvemos a Frostpunk. Que este va a ser nuestro capítulo número 11 de nuestra maravillosa serie en La Era Glaciar. Estamos mejorando. Bueno, o ya terminamos casi de mejorar nuestras cabañas para hacer eh, cabañas de cazadores voladores. Vale, con esto hemos reducido que la cantidad de gente que trabaja en las cabañas. Ahora trae más comida y podemos distribuir esa gente en el resto de edificios que tenemos de recolección. Ahora bien, necesitamos recoger muchísimo carbón, pero una barbaridad. ¿Qué estamos qué estamos haciendo? Ahora mismo estamos tratando de recoger el tambor de estación a vapor para que seamos capaces de sacar más carbón en el mismo tiempo. Y claro, ese carbón recogerlo, tenemos que aumentar la cantidad de carbón que recogemos. Porque hay que... Bueno, hay que... Hay que recoger, hay que hacer acopio. Porque si no, nos va a ir muy mal. Hemos recogido... Oh, gente de... De... Bueno, de Tesla Corp. El asentamiento que encontramos ahí un poco lejillos. Pero bueno. Eh, ahora con esa gente lo que vamos a hacer es vamos a meterla a trabajar a saco. Y creo que no vamos a tener siquiera... ...espacio para poner a todo el mundo a trabajar, así que bueno, veremos. Tenemos que construir también casas... ...y, y esa va a ser nuestra asignatura pendiente de hoy. Las casas de la recoge a esta gente, ubicarla a todo el mundo para que trabaje... ...y nada, ya está. Sí, porque creo que no vamos a hacer, ser capaces de sacar todo el trabajo que hay por delante... Aquí hay mucho carbón. Aquí hay muchísimo carbón. Dios, Dios, Dios, Dios, ¿cómo se pone? Madre mía, el autómato, tú. Está un poco pocho, la verdad, mi amigo. Vale. Vale, vamos a reubicar a la gente. En vez de meterla aquí, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Vamos a meter el autómata aquí para que recoja. Exacto. Perfecto. Maravilloso. Me encanta. Y con eso, claro, vamos a hacer que... El autómata recoja carbón en vez de... Como se nota el área, ¿eh? De trabajo de la caldera, tú. 11. La gente... Falla, fallo de comida, ¿eh? Vale, ok. Vamos a meter la gente aquí. 5 en el puesto médico porque no estemos parados. La madera. Estamos acumulando demasiada madera. Vale, vamos a construir... Carpas, gente, recursos... Uh, uh, uh, uh. Tecnología, fe... No, es que fe no nos hace más falta, la verdad Vale, vamos a meter carpas Lo que pasa es que las carpas que vamos a meter Van a ser aquí en este círculo interior En el que no tenemos tampoco mucha... Vale, vamos a... Sí, sí, vamos a afincar aquí las carpas Vale, hemos metido tres carpas, eso está bien Vamos a meter también calle... Vale, y de aquí para allá. Vale, ok. Vale, ok. Con estas tres carpas con hemos vaciado un poquito el depósito de madera esperando. Vale, esta gente no puede estar aquí esperando. A ver. Wait. Vamos a enviarlos directamente aquí a la mina de carbón. Un día y una hora. Y once horas. Bien. Ay, ay, ay. Uh, a ver qué ha pasado una niña embustera una niña pide hablar contigo está llorando y no para de repente que su madre es inocente mentí mentí al sacerdote Te lo siento mucho le dije que mi madre decía que eras un maldito idiota y que ordenaría y que arderías en el infierno pero la verdad es que me lo inventé todo porque estaba enfadada con ella por favor no lo castigues su madre se ha castigado. el descontento disminuirá ligeramente la esperanza aumentará vale Marcetino se tiene hacer algo así okay, vamos a ser benevolentes con la niña al fin y al cabo es una niña Oh, tenemos nuevas leyes. Vale, vamos a plantar. Vamos a plantar. Ok, con las nuevas leyes vamos a plantar los custodios de la fe. El descontento aumentará, pero vamos a meter a los propios custodios: 40 de madera y 40 cero. Es un edificio único. Fe, los custodios de la fe. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Oh, aquí ca no, aquí no cabe. Qué lástima. Aquí, esto que se haya quedado este sitio aquí no me ha gustado nada. Aquí podemos meter... Aquí no cabe... No. Es que quiero aprovechar al máximo todos los pequeños rincones que nos puedan ofrecer las las zonas. Uy, aquí. ¿Por qué no se puede? Vale, ¿dónde vamos a plantar esto? Vale, aquí, es que aquí no es mal espacio dentro de lo que cabe. Venga. Nos hemos gastado mucho acero. Pero bueno. Vale. dará la pena mi gente. Vale. Vamos a meterlo al 2. Está bien porque tenemos mucho carbón. Y estamos sacando mucho carbón. Y somos capaces de sacar mucho carbón. Y eso me gusta. La verdad es que con toda la llegada de toda esta gente. Nos hemos puesto las pilas a tope. Uh. Perfecto. Tambor de extracción. Vale. Ahora. ¿Qué más vamos a decidir? De buscar... En el eh, árbol tecnológico, almacén más grande de recursos. Este no nos vendría. ¡Uy! ¡Buah! Aumenta la capacidad de almacenamiento del recurso que se elija. No se puede construir en el mismo lugar donde ya hay un almacén de recursos. ¡Wow! Yo pensaba que se apilaría en el mismo sitio. Vale. Esto de momento lo vamos a aparcar, no vamos a ir a por ello. A lo mejor una buena idea son meter las fundiciones de vapor. Caldera de vapor, mejora de alcance. el doble de vapor van a consumir? No. Acopamiento de sobrerendimientos? No, pero a lo mejor el almacén de puesto remoto... Esto nos vale para empezar a enviar gente fuera a recoger a recoger material Sí, porque con, como ya hemos solucionado lo de la comida al fin y al cabo Vale, vale, me gusta, me gusta la idea Vamos a meter el almacén de puestos de recolección, sí Y reuniremos el equipo este para, con la nueva gente, reuniremos el equipo remoto para enviarlos Vale, aquí tenemos el templo. Vale, vamos a meter el sermón. Vale, perfecto, perfecto. Maravilloso. Uh, a ver qué ocurre aquí. Los londinenses se aprovechan del descontento. Algunos han sido convencidos. Uno... De los londinenses está pronunciando un discurso ante la muchedumbre. Está tratando de asustar a la gente para que se unan al éxodo hacia Londres. Pero su visión fatalista no cale entre la multitud, ya que la gente está contenta con la situación de nuestra ciudad. Que hable. El número de londinenses aumentará más, más 11. El número de londinenses aumentará ligeramente. Ah. Vale, ok. No tenemos aún los custodios. Qué lástima, tú. Ya digo que esto. Eh, ha aumentado de gratis por no tener a los custodios Eso no me ha gustado mm. El templo corrido Vale, ok, ha bajado la gente Tendremos que mejorar Ahora cuando no sea posible eh, Uy, aquí podemos meter gente a trabajar Sí, claro Vale, perfecto Lo que no sé si vamos a necesitar otra Eso es una respuesta o una pregunta importante Estamos a cero de comida, esto es muy feo Vale, sí, efectivamente Vamos a necesitar otra Eh, paramos el tiempo, gracias Cabaña de cazadores, vamos a plantarla Por aquí Aquí, aquí, aquí está, bien. aquí, está bien Aquí está bien Vale, y es que encima Le vamos a poner Ah no, para la plataforma nos falta cero Vale, vale, está bien Pero necesitamos comida Oh, aquí necesitamos custodios para trabajar. Vale, ok, hemos metido siete custodios. Tienes capaz de cumplir con tu palabra. La esperanza aumenta. Vale, perfecto. Y el descontento baja mucho. Uh, uh, uh, uh. ¡Madre mía! Somos una secta y aquí no la sabe nadie. Hermanos. No, la fe os protegerá del frío. Arroba Uy, wow ¿Por qué hay aquí? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vale, vamos a meter esto 24 horas Vale Bueno, el problema de salud tampoco es Nada relevante por el momento Ojo otro robo. Capitán, los londinenses se han vuelto a robar. Se han llevado 39 de madera de las La gente está enfadada con ellos, O sea que anteponen sus ideas disparatadas en, dis... en detrimento de las necesidades de la ciudad. Pedid ayuda a los custodias de la fe. Encuentren la madera robada. Vale. A ver si funciona. Está entre comillas mal porque destinamos gente a ello. Los custodias de la fe han tenido éxito. Perfecto. Y no me gusta el hecho de, de tener que destinar. Gente a, a trabajar de ello, pero bueno. Los son con las manos en la masa Nuestros usuarios de la fe han cumplido con su cometido. Consiguieron recuperar los suministros. Pero lo que es más importante, atraparon a uno de los ladrones. Ahora podemos acabar con los robos. Nos preguntan qué deberíamos hacer con el ladrón: dejarlo ir, pero la próxima vez lo lamentará. desterrarlo Que nuestra gente decida su destino. Penitencia pública. Pues que no sé si tenemos acceso a la penitencia. Ah, sí, sí que tenemos acceso a la penitencia pública. Sí que tenemos acceso. En 23 horas podemos firmar lo siguiente. Y la penitencia pública es esta. Dios... Aumenta la esperanza con cada uso La gente abandona a los rondienses con cada uso El descontento desciende con cada uso La penitencia pública puede causar heridos El descontento aumentará Dios Protector de la verdad Buah Este árbol es <risa> Bien loco Vale El rollo de inquisición sectaria Y a muerte me parece alucinante Vale, recursos, tambor de extracción a vapor 35 de madera y 25 de acero Vamos a plantarlo aquí Vale, perfecto Y tenemos ya esa mejora en camino Ahora cuando tengamos más acero Vale, uy, uy, uy, uy Aquí no tenemos 10 personas disponibles ¿Por qué razón no está operativo? cero disponibles ah, porque tengo 10 ingenieros disponibles ah, no ah, sí tengo, hola, ya vuelven Qué pasada tío, me encanta 90 de comida, perfecto vale, hay que quitar ingenieros de de los trabajos y, y añadir trabajadores No tengo No tengo tantos ingenieros No, es que es al revés Vale, y aquí metemos a los Vale, vale, vale Hay que quitar eh, Trabajadores para meter ingenieros Claro, claro Venga, que esto tenía que estar ya funcionando Vale Vale, perfecto he Investigado, almacén de puesto remoto Vale, maravilloso, esto es maravilloso Ok, a ver, nos paramos ¿Qué más queremos sacar? ¿Qué más va a ser importante para nosotros? La fundición, ah, podría ser una buena idea El aislamiento de los edificios médicos Esto puede ser una pasada no sé si, es que este de los recursos el aislamiento de puestos de elección. Esto nos viene muy bien. Aumenta el, cal, el nivel de calefacción y la gente no se mueve trabajando. Nueve horas. Teniendo en cuenta que viene una hora de frío, vamos a tirar por aquí. Ya, viene ya. ya. Ya, ya, ya, ya, ya. Ya viene. Vale. Podemos meter. A ver. Vale, y vamos a meterlos aquí. Perfecto. Vale, vamos a hacer que funcionen. Espérate. Esta. Vamos a poder... Vamos a volver a meter... Bueno, vamos a, no vamos a meterlo a toda pastilla... Pero sí que vamos a ampliar horarios de calefacción. Unas cuantas horitas. Vale. Madera, carpas. Madera, carpas. No hay lugar de colocación, valio que hay aquí... Ay, hay una carpa aquí. Fua. Vale, estas son tres buenas carpas. Vamos a construir calle. Aquí. Ok, continuamos este radio y ya está. Está aquí. Mismo, nos sirve. Vale, me gusta. Vale. Vámonos. Carbón, no vamos a gastar carbón suficiente, verás, ¿eh? ¿21 de carbón por hora? No, vamos a. Bueno, sí, sí, vamos a dejarlo activo. Es que. A ver. Mierda, estas tres carvas van a estar un poquito feas. Lleno, lleno, lleno lleno vale vamos a meterlo a toda pastilla 24 horas 24 horas vale vamos a meterlo todo a trabajar 24 horas perfecto aislamiento de los puestos de recolección ok a ver nos organizamos ¿Qué más vamos a querer entonces? Vale, vamos a meter el almacén grande de recursos. Esto va a ser necesario 100%. Tal y como estamos, 30, 20, 150, 75. O sea, nos hace falta tener otro almacén de recursos para sacar todo lo que estamos procesando. Tenemos mucha madera, tenemos mucho carbón. Y que se, que se pierda el carbón es muy feo. Vale. Vale. Vale, entonces ya tenemos el puesto de recolección aquí. Puesto de recolección madera y acero. Vale, ok. Vale. embargos, 200 de madera vale, es que está súper bien tío que te, que te recuperen el automata está en el puesto de recolección sí el automata no va a dejar de recoger bueno, ahora en verdad de noche deberíamos perder eh... qué tenemos con trabajo extra vale vale Los talleres sí que los quiero trabajando a tope Vale, la comida estamos bien Acero, hace falta sacar Deberíamos investigar Prontito el, Las mejoras de la extracción de acero Eso nos va a ir genial Vale, vamos a plantar una caldera de vapor Por 20 de acero No hay calles adyacentes Vamos a sacarla nosotros Y vamos a expandir el barrio por aquí Como madera nos sobra no, no, esa calle puede ser súper... O sea, construir la calle así puede ser súper peligroso Vale Uf. Habrá que ver porque lo tenemos que estructurar todo bien, bien, bien, bien Vale, ok, bueno, no importa, poco a poco ¿Cómo van estos? Una hora nos queda para que lleguen Vale, ya tenemos las carpas Hay mucha gente fuera a ver, ¿cómo hacemos para ver infografía? Aquí. Vale, perfecto. Casas. Vivienda. Residentes. Ciudadanos con vivienda 240. O sea, ya tenemos... Ok, ya tenemos toda la vivienda necesaria. ¿Nos sobra? No sé si nos sobra, ¿eh? Claro, es que las, las carpas son una locura. Ah, vale, han llegado a la mina de carbón. ¿Qué hemos encontrado, señores? La mina de carbón se es, está automatizada, el motor está presurizado, pero el proceso de mina se ha detenido. La nieve que los rodea sigue virgen y el lugar. Y en el lugar pesa un inquietante silencio. Más carbón del que podemos usar. Esta mina de carbón ha estado en funcionamiento hasta hace poco. Ya no está activa, pero todo parece que está en orden. Quizás la mina simplemente. Extrajera la cuota necesaria O llenas el muelle de carga Podríamos recoger de buena cantidad de materias primas Si desguazamos la maquinaria 348 de carbón Dios No se pondrá reanudar el trabajo en la mina Es que yo quiero re Quiero reanudar el trabajo en la mina Vale, recogemos el carbón y ya está Vale, aquí tenemos un puesto de trabajo Esto es maravilloso Vamos a ir al convoy ¿Qué tardamos en ir al convoy? 20 horas Y aquí Manantial de agua dulce Vale, vamos a ir al manantial y del manantial a la vuelta O sea, si sí, en caso de que tuviéramos que volver Pasaremos por el convoy y luego tiraremos a la ciudad Perfecto, vale Para adelante Pero es que no vamos a gastar carbón apenas Vale No, no O sea, el, el gasto de carbón es notable El gasto de carbón es notable O sea, el automata no es capaz de aguantar la producción de la noche Eso que quede claro Uy, ¿Qué pasó? No lo sé, pero va, va, se viene Ola de frío, mi gente Uy, ¿qué ha pasado? ¿Otro? ¿Otro robo? Ahí venga, los custodios de la fe Uy, oh, ya podemos firmar, ya podemos firmar Ya podemos firmar, que no se los pase Ahí, ahí Penitencia pública, vamos para adelante con toda mi... Errar es humano, pero los descarriados deberían realizar una penitencia pública para convencer a los demás de que se alejen de la senda del mal. Solo entonces podrán ser perdonados. Me vale de correcto. A ver, el primero que se ponga tonto... Vale, vamos a sacar de, los re... de la comida... Uy, aquí nos... es que nos falta mucho acero. Hace falta mejorar. Uh, custodio de la fe... ¿Custodio de la fe asesinado? Uno de nuestros... Justo desde la fe ha sido asesinado a golpes Mientras investigaba un robo Hemos atrapado a uno de los ladrones Pero él no es el asesino, ¿qué deberíamos hacer? Desterrarlo, dejadlo ir Vale, démosle de la oportunidad de arrepentirse No sé si han, han muerto fake. Vale el descontento se mira cuando la próximo comience pasada a la medianoche. Eh, eh. Eh, eh, No tenemos cositas del templo. Vale. Vale, puede que algunos de los londinenses corrijan su conducta. Es que está feo por la cantidad de. La gente abandona a los londinenses. Perfecto. Solo quedan dos londinenses. Maravilloso. Pero necesitamos la plataforma de cazadores. La quiero plantar aquí. Y que nos funcione Sería lo mínimo 104 Es que esto no sé si lo vamos a tener que tumbar Arriba todo el mundo, mira ya ha salido el sol Que Dios venía el capitán, lo seguiría a cualquier parte Ay, ay, ay, así como me gusta mi gente Comprometida con la causa Como tiene que ser Ay, vale Teníamos que meter aquí el almacén de puesto remoto 45 de acero Hace falta muchísimo acero Vamos a meter aquí dos turnos Forzados, vamos a meter aquí una caldera de vapor por esos 20 de acero. Para que esta gente no se muera de frío. La construirán. Puh, congelado. O sea, no frío, congelado. Vale, sobre rendimiento. Claro, hay peña heladísima. 60 se bajo cero. Esto es una barbaridad. No podemos construir esto ya. Venga, venga, venga. Vale, vamos a darle calor. Que pase esto rapidito. Sí, sí. Que nos ayude Dios porque esto lo vamos a tener feo. Uy, uy, uy, uy. A ver aquí qué ocurrido. Una mujer nos ha contado que sus vecinos planean acaparar comida y suministros. Nos ocuparemos del caso. Bien hecho. Y me parece correcto. Un alijo de suministros robados. Oye. Vale. Ok. La caldera está ya está trabajando 24 horas. Aún no se ha investigado. Uf, esta gente lo tiene que estar pasando fatal. Vale. Pero necesitamos el puesto de recolección. O sea, no puedo almacén de puesto de remoto. No puedo gastarme el, los detalles en.. Bueno, con la cantidad de carbón que tenemos No sabría decirte ¿eh? Ahí, estamos parados, estamos parados No podemos estar parados Vale, ok Almacén, de recur Almacén grande de recursos Esto es importante, recursos Esto vale una pasta Esto vale una pasta Vale, ok, pues vamos a acaparar Hasta que podamos tenerlo Y se acabó Uh, árbol tecnológico Esto sí que no lo podemos tener parado Vale, creo que vamos a meter a la fundición a vapor Para sacar más acero 70 a 0 por cada día de trabajo 40 a 0. vale Vamos a ir a por ello Vamos a ir a por ello Tenemos que mejorar la producción de acero porque estamos sacando súper poco Y la diferencia se nota 57 Es que mm, mm. No, vale, vamos a, vamos a aguantar y vamos a ir a por esto. Una extremidad, de un ciudadano congelación leve. Uf. pérdida de extremidad. Uno de los miembros de la población ha tenido que ser sometido a una amputación. Trabajar bajo este frío helado le ha costado heridas por congelación tan chéveres que no ha habido alternativa. Ley de residencia sobre la ley de prótesis. Eh, la tenemos firmada. Que yo sepa, vamos. Estamos llenos de madera Sacerdote acusado Una mujer ha venido a verte Afirma que tiene pruebas Contra uno de estos sacerdotes Por su parte El sacerdote la acusa de herejía <risa> ¿Herejía? Señor, usted es mi única esperanza es porque la mujer Cuando vine a denunciar a Este miserable Sus compañeros me echaron Este hombre se dedica A lanzar acusaciones falsas Para vengarse de aquellos Que se atreven a interferir En sus propósitos Miente Grita el sacerdote Es un hereje Y todos los herejes mienten Hazle caso a la mujer Hazle caso al sacerdote el caso a la mujer el descontento es más controlable estamos llenos de madera tú vale vamos a quitar a la gente de aquí que no trabajen con frío que no pasa nada no pasa nada por no trabajar la madera pero es que si la peña se muere mal vamos a ir mm, mm, mm, mm. Pero Vale, vamos a plantar vamos a plantar las casas. Comida, salud. Ah, bueno, gente. Vale, vamos a convertir los barracones. Uno, dos y tres. Estas que están más alejadas, tío, que lo están pasando peor. Eh, vamos, vamos a ayudarlas. Que no se nos muera la gente de frío. O sea, solo pido eso. ¿O ¿Esto cómo va? Ah, vale, vale. Bueno, estamos bien, estamos bien. Fundición a vapor. Vale, esto nos va a venir de lujo. Podemos plantar la fundición a vapor. Recursos. Fundición a vapor. 40 de madera, 15 de acero. Perfecto. Uno y el otro. Vale. A tope. Construirla. Y con eso, claro, vamos a sacar carbón a saco. ¡Uh! Han llegado. Han llegado, han llegado, han llegado, han llegado, han llegado. ¡Uh! Varios estanques se mantienen en estado líquido gracias al manantial de agua caliente que brota desde las profundidades de la tierra. Hay cúmulos de líquenes... Colgando de la roca de desnuda por sus bordes. Parece un buen lugar para establecer una guardia. Una guarida. Explorar. Nos encontramos con algunos de los refugios de Invernia... Junto al manantial de agua dulce. Tiene un aspecto lamentable. Y parecen ser totalmente indiferentes... Con respecto al destino de la ciudad. Cuando les preguntamos cómo se los arreglan. Para no morir de hambre... Miran para otro lado... Mientras murmuran algo sobre comer líquenes. Hostia. Escoltar a los supervivientes a la ciudad. Enviar a los supervivientes a la ciudad. Vale. Vamos a escoltarlos... Y ya está. Uh, un alto pared, precipicio de nieve y un objeto escapado de la nieve que parece estar habitado, ya que vemos una figura solitaria trajinando junto a él. Arboleda helada. Vale, ok. Vale, volvemos a casa. Venga. Hace, hace, nos hace falta. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Como no estamos explorando nada? ¿Cómo no estamos explorando nada Vale, aislamiento de edificios Médicos, esto nos viene uh, oh, Es que los edificios médicos Los tenemos muy bien ubicados, vamos a meterlo Aquí en los invernaderos 30 de madera, 20 de acero, vale Lo metemos aquí y en el invernadero Que tenemos uno, que es este de aquí Que está en las afueras, que continúen trabajando Vale, vale, vale Perfecto, vamos a darle por tres. Vale, se nota el consumo De carbono, una barbaridad pero estamos bien. Congelación leve. Un ciudadano. Vale. ¿Ya está esto mejorado? Perfecto. Perfecto. Uy, aumenta el descontento. Chico. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser eso? Uy, ¡Oh, ¿Qué ha pasado? Al final el buen juicio prevalece... Oh, qué bien, se quedan los londinenses. Estamos unidos de nuevo. Estamos juntos de nuevo. Bravo, bravo, bravo. Eh, esa es mi gente, esa es mi colonia. Nah. Perfecto. Todos, todos unidos sobreviviremos al frío. Los londinenses nada nos dividirá. Los londinenses han vuelto a reír. Ya nadie quiere abandonar la ciudad. Hemos conseguido una reñida victoria sobre aquellos que intentaban destruirnos. La tragedia de Invernia asustó un duro golpe a nuestra esperanza. El medio... Llevó a algunos a elaborar planes disparatados. Pero no podíamos dejar morir en el páramo lado. Hicimos todo lo necesario para mantenernos unidos. Unidos somos más fuertes. Ay, ay, ay. Yo, yo creo que. ¡Och, es que La esperanza a tope. Vale, ok. Es literalmente el momento. Uh, oh, Nivel de presión crítico. A ah, apagar. Vale, nos queda poquito para que vuelvan a subir las temperaturas. Estamos bien. Vale, lo vamos a dejar por aquí Lo vamos a dejar por aquí Vamos a tener que construir más casas para toda esta gente que viene Vamos a tener que construir nuevos puestos de trabajo Para aprovechar la gente, o sea, con lo que tenemos Solo Nos estamos quedando nueve, pero traemos más gente Así que habrá que gestionarlo Uy, ¿qué es esto? Ah, los puestos de la fe Vale, ok